No, no ¿Cómo no da? La confianza de mi amigo no importa, Spartanlock Es la mía, la que te tienes que ganar ¿Quiso? Eres un cazador, ¿no? Buscas cosas No es mi cargo oficial, pero se le parece bastante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 No. Están asegurados Comprueben sus objetivos Cuidado con el fuego cruzado Van en formación estándar Los bastardetes canijos delante Los grandulones detrás Buena suerte Cairo Campo de fuego sobre ese parapeto y en cuanto se abre esa puerta Sobre ellos ¡Esto no es un simulacro! Sí, en puertas de presión! Hábitat Alpha. Necesito un lo en el hábitat alfa de esperaremos aquí! No hay mejor sitio que este. Necesito de respuesta rápida al puesto de seguridad 13. 4, bajo ataque Enemigos en sección 7 Interesores de fuego, enemigos en sección 2 impacto ¡Reagrúpense! ¡Soy harto de esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial lo que es el dolor! ¡Atención! ¡Tenemos un grupo de sección 3! Tenemos una bordaje en la plataforma Felgrande de ¡Se me tiramos! ¡Stoming! ¡Deje que a fuego la terminal de Rampía 1! Cambio. No lo puedo creer. Se retiran. ¡Hemos ganado! ¡Eh! Hey, ¡Esto está mal! ¡Muy mal! Que todo el mundo se prepare para un impacto. A voz. Equipos de respuesta rápida cubierta de comunicaciones. Ay. Alerta, tenemos enemigos en la cubierta de mando. de la Atenas! Cortana, análisis. Esa explosión provino del interior de Atenas, igual que la Malta. El Covenant ha debido traerse algo, una bomba. Entonces seguro que han traído una aquí. Jefe, encuéntrela. Al no combatiente a zonas de presión Todo el mundo a las zonas de presión Amigos, tengo munición para. ¡Ah! Okay. que todo Necesito un pelotón en el Hábitat Delta. ¡No de yo! Todo el personal no combatiente preséntese a los puestos de evacuación. ¡Vamos, jefe, por aquí! Casi estaba a bordo cuando aparecieron. No se preocupe, señor. Estamos en ello. Los intrusos han penetrado en el centro de control de tiro. Tienen una bomba. ¿Puede desactivarla? Sí, pero necesito la ayuda del jefe para contactar el detonador. Jefe, vaya por la voz. Primera línea conmigo, contra esos cruceros. Acaben con ellos uno a uno. Segunda línea, mantengan ocupados a esos transportes. Registrando todas las tiles en zona de fuego. Trece cruceros, dos transportes de asalto. ¡Abro fuego! <risa> ¡Alerta! aportate el inicio de se de pagos. Todo el mundo a los puestos de evacuación. Los transportes están logrando pasar, señor Van directos por la Cairo Cortana, concentra el fuego en el primer transporte Alguien haga lo que pueda contra el segundo Todos en formación, síganme ignorado por completo, señor. Ha atravesado el campo de escombros de la Malta y va directo a la tierra. ¿Tú? Solo para que lo sepas, hay bastantes elites custodiando la bomba. Puede que tengas que ser creativo.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 Seguiremos el combate en la superficie.